¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis El Lobo Freak y bienvenidos a Sakura Stoymil Club uh, Quizás noten algo diferente en, en mi video Eso Es uno de los pequeños cambios que les comenté respecto a que realmente quiero empezar a meterme más dentro de YouTube Y más dentro de mi canal Y crear una mejor producción al respecto Así que ¿Por qué no invertir un poco más? Tenemos con un, donde nos habíamos quedado Durante la, mayora, la mayor parte del día, todo lo que hago es mirar el reloj Mi maestro robot continúa sin embargo, todo lo que puedo pensar es en el club de natación Estoy realmente interesado en el club, lo cual es extraño en mí Para mi alivio, escucho el timbre Maestro, como siempre, espero que repasen el material cuando lleguen a casa A medida que el flujo de los estudiantes disminuye en el aula, se va acercando a mí, a mí de nuevo Así que, ¿se unió al club de natación? Por supuesto. Supuse que, que se ab, habría unido. Sí. ¿Es, es, es un problema. Usted probablemente ya tiene una buena visión de todo lo que sucede en el club de natación. Anteri anteriormente ocurrió un incidente y desde entonces todo el mundo lo ha estado evitando. ¿Qué clase de incidente puede hacer que todo el mundo evite el, un club? Um... ¿Por qué nadie me dice lo que pasa? Sucede, eh, luce preocupado Estoy más intrigado en qué es lo que está pasando actualmente en ese club Entonces ¿Por qué nadie me dice lo que pasa? Ah, nadie quiere hablar acerca de, ser, de esas trágicas circunstancias Me suena que alguien probablemente se ahogó en el club de natación Así que lo que sucedió es malo Eso es todo lo que he conseguido adivinar por ahora lo mejor es, es mostrar cierta susceptibilidad. Sin lugar a dudas, odian que los estudiantes hablen sobre el tema a sus espaldas. Preocupado, mi maestro se acerca a su, a su escritorio y se sienta. No entiendo por qué quiere saber lo malo que pasó. Bueno, sí... Todo el maldito día te pasas hablando de que algo malo pasó, algo malo pasó, pero nunca dices qué es lo que pasó, obviamente voy a estar interesado en lo que pasó. Algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Lo mejor es dejarlas lo suficientemente solas y dejar que el tiempo cure el daño causado. ¿No le parece? Sin embargo, algunas veces hablar del problema ayuda, ¿no es cierto? Siento que sería mejor dejar, dejarlo en, en las manos de un profesional. Eh, él parece cansarse de la conversación muy rápido. Sin embargo, supongo que no sería apropiado para un maestro coment eh, comentar tales cosas. La chica que se extendió a los rumores acerca de que ellas es cosa del pasado. Sin embargo, los rumores persisten. ¿Rumores? ¿Hasta qué punto han... Ha ido a este club de natación Oh He dicho demasiado De todos modos Estoy de salida ¿Qué manera de huir de este maestro de verdad? Diviértete en la piscina Abandona rápidamente el aula Antes de que, de que pueda decir algo más ¿Qué forma más cobarde de huir de este maestro? Bueno probablemente estoy Prestándole eh, mucha atención a esto Creo que que mejor iré alistándome. Bueno, aquí estoy, todavía esperando a Hiromi y Meiko a que aparezcan. Me pregunto qué tan difícil irá a hacer este entrenamiento. Ellas insisten en que debería estar preparado para comprometerme eh, plenamente a esto, supongo que tendremos que esperar eh, y ver. Una figura sale de los vestuarios. Oh, por lo esta vez están vestidas, ya es mucho avance Jerome está ocupada, así que seré yo quien te entrene el día de hoy Oh, no, por cierto, siento, no vi que era Meiko Hiromi está ocupada, así que seré yo quien te entrene el día de hoy Asegúrate de escucharme muy bien No repetiré de nuevo, espero que prestes atención en todas mis instrucciones Ella puede ser tan mandona cuando se lo propone otra cosa importante No, no vayas a, a pensar o a hacer algo pervertido Es difícil pedir eso en este tipo de juegos No necesitas, no necesitas distraerte cuando estás en la piscina Juro que no intentaré hacer algo pervertido Ella se burla, de, se burla de ello Por supuesto que no deberías No tiene sentido negar algo que no, se ve, que no será verdad Oh. Solo permanecen en silencio. Tiene un cierto encanto para hacer Sundare, la verdad. Después de haber tenido suficiente, ella se introduce en la piscina. Ahora bien, ¿qué tanta experiencia tienes con la natación? No mucho, no lo he, he practicado en años. Entonces, deberías empezar por lo básico. Espero hacer que memorices todo lo que te enseñaré. Me introducí lentamente al agua. Espero memorizar todo sin salir lastimado pues Es extraño que pongas tanta fe en mí ¿Por qué deberías de no hacerlo? Tú eres parte del club de natación Sería irónico que no supieras narar. ¿Narar? nadar ¿Nadar? Nadar Si ni siquiera me has visto nadar Estoy seguro de que eres buena nadadora No por nada estarías en el club de natación si no lo fueras No hagas ese tipo de, de suposiciones ella lucía muy mandona antes, pero ahora se vuelve algo torpe. Realmente no entiendo cómo tratar con ella. En fin, la primera cosa que deberías aprender es saber la respiración. Soy bueno respirando, lo juro. Lo hago desde que nací. Tengo 26, años, 25 años de experiencia respirando. Después de eso, deberíamos empezar a trabajar en tu técnica. y empieza a enseñarme acerca de todos los elementos básicos. Poco a poco los recuerdos vienen a mí. Es extraño cómo un pequeño recuerdo puede tener consigo una avalancha de memorias. No pensé que, tan que sería tan sencillo. Habías dicho que no eras, no eras un buen nadador. No lo soy. No he practicado la natación en mucho tiempo. ¿Por qué no? ¿No habías imaginado la vida sin la natación? Sinceramente, no recuerdo. Bueno... De cualquier manera, creo que estaría, que estaría bien con lo básico. Ella mira hacia un extremo de la piscina. Tal vez deberíamos empezar con dar algunas vueltas. Suena bien. No es por nada, pero... Solía practicar algo de, de en el gimnasio. Uh, y siempre sube celoso del cuerpo de un nadador, la verdad. Y si estas chicas practican tanta natación, deberían de tener un cuerpo a punto hacia la plataforma de buceo. Salgo de la piscina y, y me dirijo hacia ella. Siento algo de, ex, de expectativa en el aire cuando subo de, a la parte superior de la plataforma. Meiko me mira expectiva. Expectivamente. Vamos ya, la piscina está esperando. ¡Oh, es luce tan feliz! Me tomo un poco más de tiempo para prepararme. El extremo de la piscina se había tan lejos desde aquí. Sin embargo... Mejo está perdiendo rápidamente la paciencia conmigo ¿Qué estás esperando? Vamos ¿Vas a hacerlo o no? No puedo imaginar eso Es hora de hacerlo Mis músculos están tensos Me inclino hacia, hacia adelante Extiendo mis brazos delante de mí Mis manos cortan a través de la superficie del agua Lo que me permite pasar a través de ella ¡Uh! Estamos debajo del agua Nada mal el agua acaricia mi rostro, me da una sensación de frío. Algunos levantan su nariz rápidamente, pero yo me esfuerzo por hacerlo y seguir adelante. El estilo de overram, overram creo que así se pronuncia, es el, el mejor que solía usar al nadar. Supongo que tendré que usarlo también eh, esta vez. Pateo Pateo mis piernas y pongo tanto esfuerzo en ellas como pueda. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que he usado estos músculos. Mis vueltas son, eh, son lentas, supongo que era de esperarse. Ha pasado mucho tiempo también desde que he estado en algún ejercicio real. Estoy apenas en mi segunda vuelta y, pues, y puedo sentir mis músculos gritando de que me, que me detenga. Realmente después del, del año nuevo todos necesitamos ejercicio, después de tanta comida en año nuevo. Eh, habrá hecho todo este tiempo que estuve alejado de la natación? Esto realmente me gusta Si eso no es inusual para mí, entonces no sé qué es lo que es A pesar de lo, de lo cansado que me siento, no quiero parar Tomar un ritmo más calmado, seguir así mm. No porque no esforzarnos al respecto Tengo que seguir adelante, ¿verdad? Sería mejor poner todo el esfuerzo que pueda Después de todo, tengo que hacerlo lo mejor posible Voy muy, len muy lento al final Pero me las arreglo para dar tres vueltas antes de arrastrarme fuera de la piscina ¡Wow! Tres vueltas en una piscina profesional no es nada fácil Realmente somos buenos en esto Necesitas tener más cuidado No te exijas demasiado ¡Oh! Se está preocupando por mí si te cansas mientras estás en el medio de una vuelta, bueno, los dos sabemos lo que pasaría. Estoy segura, de, estoy, seguro, oh, perdón, esto es estoy seguro de que me sacarían de la piscina, en el peor de los casos. ¿Cómo lo hice? No está mal para un principiante. Sin duda no eres el peor nadador que he visto en la piscina. Se detiene por un momento mientras parece pensar así a sí misma. Sin embargo, tu técnica es muy descuidada. Definitivamente tienes que trabajar en eso No me importaría tener que trabajar Muy de cerca contigo Puedo haberlo dicho De una mejor manera Con delicadeza, tal vez oh, No seas tan niña Ahora que lo pienso, en realidad no, te, no tiene ningún mejor manera de decirlo Eso es malo Fuera malo, entonces ¿De qué serviría meter, eh, mentir al respecto? Ahora bien Otra cosa que te ayudaría, aparte eh, de, de la práctica, tal vez sería aprender algo de mí o observándome. ¿Por qué no me observas nadar una, una vuelta o dos? Créeme que observarla no es una tarea muy difícil, que digamos, en especial siendo ella, observarte a ti, si tú lo dices. Uh, y nada me da la espalda y se cruza de brazos. Quiero haberte dicho que nada de, de pensamientos pervertidos. <risa> Ni he dicho nada aún. ¿Qué, pa ¿Qué pasa con los chicos? ¿Por qué hacen eso? Tú eres lo que sugirió que te observara. Como sea. Oh, inclusive se avergüenza por ello. Uh, bien, lo siento. Solo te estoy, solo estoy bromeando. Se inflan sus mejillas cuando oye eso. ¿Quieres una demostración o no? Sí, por favor. Deja de ser tan Zundera y simplemente hazlo. Me arrastro fuera de la piscina y tomo asiento de al borde. Vamos a ver qué puedo aprender de una granadadora como ella. Ella luce como un gato. Eh, toda atención fuera. Lista para saltar de una fracción de segundo. ¡Uuuuh! Nada mal. Bueno, chicos, lo dejo para que lo disfruten. Realmente se ve que tiene mucha. mucha. ¡EXPERIENCIA NADANDO! Se, se estrella en el agua perforando la superficie con un, una excepcional facilidad. Nunca he visto algo así. Ella está prácticamente deslizándose a lo largo de la superficie de la piscina. Yo solo, yo solo puedo mirar con gran asombro en los ojos. Ella luce tan natural como, si un, como un delfín en el océano. A pesar de que se supone que estoy observándola, he perdido de vista ese objetivo. Estoy mucho más interesado en apreciar la velocidad de, de la bala humana frente a mí. Su estilo, su estilo de brazo es increíble. Es como ver a un torpedo a acelerar en el camino a, a través del agua. Ella es tan rápida y no puedo seguir su ritmo si estuviera corriendo junto a ella. Rápidamente me olvido de nuevo de que se supone debo estar observando su técnica, pero simplemente no, no pierdo el momento. Es como ver una sirena nadando en el mar. Por un momento me la imagino como una sirena. Es un pensamiento un poco invasivo. Cada ida, en cada ida y vuelta que ella realiza no pierde el, no el ritmo. Su técnica es increíblemente elegante. Coordinación en, to, en otras palabras. Esa es la única manera en que puedo describirlo. Ok, ya entendimos, está realmente impresionado con ella. Absolutamente ningún movimiento que hace es un desperdicio. ¿Cómo llegó a ser tan buena? No he practicado ningún estilo de natación en mucho tiempo, pero incluso puedo decir lo bueno que es. Y de vuelta pasa rozando la, la superficie del agua como una velocidad incomparable. Si ella es así de buena, solo puedo imaginar a Hiromi tan buena como ella. Estos dos deben ser diosas en el agua. Esa es la única manera en la que puedo, puedo describirlas. Ella reduce su velocidad un poco en el momento en el, que, en el que está a su última vuelta. Tratando de salir hacia afuera, ella deja de escapar un pequeño suspiro. No fui tan rápido como lo hice la última vez. Tengo que estar fuera de forma. Espera, ella puede ir aún más rápido que eso. Esa idea es casi imposible para mí de entender. Ok, esta chica probablemente sea una profesional. Toma un momento, de cam eh, caminar de regreso al otro extremo de la piscina. Dime, ¿has aprendido algo? Aprendí que usted es una nadadora increíble. Puedo decir que usted tiene una técnica asombrosa. Se ruboriza mucho cuando le digo eso. Para de No soy tan buena como Hiromi. Bueno, chicos, Creo que hasta aquí es un buen momento para dejar el episodio de hoy. No quiero hacerlo muy muy largo ya que es un poco tarde para estar grabando. Uh, aprendimos mucho de Meiko y al parecer es realmente buena nadadora y dos no acaba de decir que Hiroma es inclusive aún más. Así que espero hayan disfrutado del fan service chicos y yo los veo en la siguiente. Soy Luis el Freak. Bye bye.